No juzgues, joder, no juzgues. Quiérete. A mí. Adórame. Soy objeto de adoración. Objeto de adoración. So, so, so, so, so, so. Pues que soy objeto de adoración. Ahora mismo estoy viendo una foto. No es una mujer desnuda. Es una planta. Ahora todo el mundo pensará que es una mujer desnuda. <risa> Bueno, es igual, pensar que es una mujer desnuda, o mejor, pensar que es un hombre desnudo, pensar que me estoy viendo a mí mismo en pelotas.